estamos aquí en un nuevo vídeo empezando clases clan como veréis tengo una segunda punta en la tablet eh, si queréis una a clan en la tablet eh, el clan se llama no me acuerdo para que lo busque un momentillo un momento gente el clan se llama mega veredas buscarlo, que yo vea estamos en guerra me han atacado y ha ganado mi defensa hoy hay bueno seguimos con el gameplay, hoy le quería enseñar lo más básico de un ataque y vamos a hacer los bárbaros vamos a hacer 20 barbaritos por aquí y otros vientos bueno y vamos a atacar super partida Tenemos que darnos cuenta que las aldeas no sean Muy grandes ni muy pequeñas Para poder atacar, porque si las defensas Están muy juntas eh, Vas a ir por el ayuntamiento, claro Si está afuera vas a ir por el ayuntamiento Eso lo no sé yo de sobra, ¿vale? Aquí nos da 32 copas o sea que si triunfamos Vamos a echar a esa coca por aquí al cañón Vamos a echarle por aquí una poquita. a poquita Un poquillo Ahora le metemos Por aquí al lado con los que nos sobran, ¿vale? Vale. Yo creo que se cargan todos ya la aldea. Porque ya se han cargado la mitad. ¿Vale? Vale, venga, vamos. Vamos, bárbaros. Venga vamos, 67% Venga Bien, bien, bien, me está gustando Vamos Bien Vale, perfecto 100% total, 32 copas, mil Delicir. Bueno chavales Este ha sido el gameplay Empezando claro a clan, link, favoritos Suscribiros Dios